Maritapia, Tapia, buenas tardes. Como todos los jueves a las 3 de la tarde, Letras de Fuego les presenta un programa donde la novela invitada es una de mis novelas. Letras de Fuego, pasión por la literatura. El fin de este programa es crear una audiencia interesada por la literatura. Las presentaciones se basan en las preferencias de los lectores en orden descendente. Desde la primera, la más leída que fue Roberto. Bueno, tendrán en este programa este saludo que les doy yo, esta bienvenida llena de cariño, de amistad, con la novela invitada, La raíz de Hoguera, de venta en Grand Morrison en formato papel y digital en Hotma. También escucharán palabras de presentación de la novela por la autora. ¿Anecdotarios? ¿Cómo surge la novela? ¿Por qué surge la novela? Un segmento de personajes inolvidables. Momentos poéticos. Por la coordinadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, capítulo de Cocle, la poeta guadulceña. Aura Méndez de Canova, ganadora del Premio Nacional, Ercilia Ramos de Abbote. Reporte de sintonías y saludos. Y por último, la despedida. Con ustedes, el programa Letras de Fuego, Pasión por la Literatura.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 me doy cuenta que Miguel Finamore tenía dos hijos, Francesca y uno de otra, Unión, Vicente. Esa coincidencia, estaban ya las dos novelas publicadas, me perturbó notablemente, pero después me di cuenta que es ese es inconsciente colectivo, esa capacidad de viajar a diferentes épocas. ¿Universos paralelos? Tal vez. Lean la raíz del de crepitar de hoguera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 ante los desconocidos ante lo oculto y ella con su amiga buscan las raíces quieren saber el resto lean las raíces de hoguera. Era el libro Destellos de Memoria y Piel, un libro romántico. El poema se llama Tu Esencia en mis Versos. Es un poema dedicado a la poesía. Resuenan en mi piel voces cuarteadas. Un cristal de tinta desborda. Estallan las estrellas dentro de un poema. Se llena de secretos el alma de la noche. La falange de mis dedos, infatigable. Entre tanto, rechinan más poemas. Libertad, metáforas, copas y un cesto de palabras. Acampan en lados blancos. Hoy somos un reflejo de soles Mudos y sabiduría de aves Voces ardientes Guitarra y piel Raspan un puñado de recuerdos Surge una muleta de nuestra lluvia Y tu esencia Crece con mis versos Cual misterio de mar Y estrella Secretos por garabato encienden la piel Surge una fogata de guijarros En el pecho Arden sin llama placer y quietud Aún seguimos atado al enigma de hombre y mujer mis silencios capturan tu esencia en los fantasmas vacíos del amanecer horas en reloj invaden la sangre memoria y poro de la carne tintas sin garabatos desnudan meridianos se laza un libro que ha de confesar con candiles entre hora vacía veo ángeles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 Hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía pinceles que estremecen. Voy llenando de voz nuestras calles y el lenguaje del amor se esparce. Cual perfume que atraviesa, cual naipes jugando al destino. Despedazo horas con tu aroma. Estallan en mi cuerpo sonetos de amor. Felicidades, a todos los niños, a los adultos, en el mes de la poesía, la poesía es el lenguaje de la delicadeza humana y hace visible a todo lo invisible. Gracias.